Hola, bienvenidos. Para separar la vocal del instrumental usando tan solo Telegram tenéis que hacer lo siguiente. Vais al buscador de Telegram y escribís esto, lo podéis copiar de la descripción del vídeo. Entráis a este, iniciamos el bot, ahora es tan fácil como cargar una canción. Ahora empieza a procesarla y después de unos minutos pues tendremos resultados. Ahora tenemos dos archivos, uno con la vocal y otro con la instrumental. No voy a reproducir las pistas para no tener problemas con el copyright, pero que sepan que funcionan como los servicios de pago, funcionan bastante bien. No se olviden de dejarme algún like, un saludo y feliz año 2023.